A pesar de las constantes denuncias de residentes en sectores de San Francisco de Macorís, donde persisten múltiples necesidades, las autoridades no han prestado atención a los reclamos. El sector en Sánchez Olimpia es otro de esos sectores olvidados que carecen de calles asfaltadas, servicios de agua potable eficiente y energía eléctrica constante. Eh, la problemática del barrio... Es que aquí no tenemos los aquí no tenemos a nadie que saque la cara por nosotros, no tenemos una junta de vecinos, no tenemos a nadie creíble en quien nosotros apoyarnos para iniciar una lucha porque no hay nadie que se ocupe por la necesidad del barrio. Aquí no tenemos en esta área contene, no tenemos acera, no tenemos agua potable, tenemos un sinnúmero de cosas que nos dañan. Entonces nosotros pedimos a las autoridades que se acuerden del sector de Olimpia. Aquí hay barrios que están a kilómetros de la ciudad, que tienen todo resuelto prácticamente. Sin embargo, nosotros estamos, que colindamos con la Avenida Libertad, como si viviéramos en una jungla. Porque aquí nadie viene a resolver los problemas, sino lo que vienen a buscar votos solamente. Reiteran su llamado al alcalde Alex Díaz y demás autoridades para que resuelvan su situación. Bueno, aquí de trabajo no hay nada, porque aquí mire cómo está esa calle que, que, que no se puede ni caminar por ella. El agua llega a veces, porque no uno puede decir las cosas que no son. El agua llega semanal, a veces llega, a veces dura 15 días para llegar. Pero aquí, aquí, no hay, aquí directamente no hay, no hay autoridad. Aquí las calles de aquí son, son desiertos. Aquí, aquí Ale, Ale no sirve ni para botarlo, ni para botarlo sirve a Ale. Ale nada más trabaja en, lo, en, en el pueblo, para, de, para después cuando ve se vaya, decir, ah, que yo puse el pueblo de Macorís bonito, pero que se meta a los barrios, que aquí, ahí fue que le dimos los votos aquí en los barrios. Ahí es que tiene que meterse a los barrios. Eh. NTN, Arismendi, la antigua.